¿Qué pasa con Pitruenos? ¡Con pitruenas? Bienvenidos una vez más a Pokémon Let's Go, ¡Seniloque! Y bienvenidos chicos a este pedazo de serie En el día de ayer vencimos al todopoderoso Blaine No sin perder algún Pokémon porque nos reventó Ese Dragonite, ese Dragonite dejó a nuestro Tom fuera de combate Y la verdad es que esa defensa especial de Tom no pudo aguantar su poderoso ataque Pero si queréis verlo, lo tenéis en el canal, así que podéis ir a verlo Y hoy toca ir a por Giovanni Ya sabéis que el siguiente gimnasio está a la vuelta de la esquina Y tenemos que ir hacia allá y reponer el equipo Nos quedan rutas por capturar, ¿vale? No sé cuáles, pero sé que alguna nos queda Entonces, vamos a abrir el mapa otra vez Para ver qué podemos hacer de cara al siguiente gimnasio Nos queda esta ruta, ¿de acuerdo? La ruta 21 Así, de camino a Ciudad Verde. Y también nos queda la Calle Victoria, que supongo que... No, esto es Ruta 23. Espérate, porque esta ruta yo creo que no es ruta. O sea, yo creo que aquí no salen Pokémon. No estoy seguro. No estoy seguro del todo, pero creo que no. Y aquí sí, esto es la Calle Victoria. Y también nos queda esto, ¿no? Esto, esto es la, la central. La central de energía. Vale, es verdad. No me acordaba. Ok. Ok, interesante. Vale, pues eh, bueno, esto es lo que tenemos que hacer a partir de ahora Tenemos que ir a por el siguiente líder de gimnasio Vamos a capturar hoy aquí en la ruta 21 esta Y después ya eh, vamos al gimnasio, etcétera etcétera No voy a capturar en la central de energía hasta que vayamos a la liga Pokémon, ¿de acuerdo? Si con suerte nos sale un Shiny aquí, pues eso que nos llevamos Pero voy a luchar en el siguiente gimnasio sin Shiny Es decir, eh, vamos a hacer 5 Shinies y un no shiny, ¿vale? Estoy mucho más contento con los no shinies que con los shinies nuevos, porque como que no los. No estás acostumbrado a ellos, etcétera, ¿sabes? ¿Sabéis lo que quiero decir? Así que nada, me pongo los cascos con compitruenos y vamos para allá. Vamos hacia la ruta 21 a por ese Pokémoncillo que puede ser bastante bueno. Salimos del gimnasio y vamos para allá. Voy a curar porque. Uh, ¡Hola! ¡Hola, señor Copy! ¡Señor Copy! Me figuraba que a estas alturas ya habrías llegado al gimnasio de Isla Canela, tú verás, llevo 200 millones de capítulos como para no. Entonces, ¿ya has derrotado a Blaine? ¡Genial! ¡Enhorabuena! Yo ya tengo 7 medallas y si no recuerdo mal, hacen falta 8 para afrontar la liga Pokémon. Tienes toda la razón, compañero. ¿no? Lo que significa que solo me queda la del gimnasio de Ciudad Verde. Eso es, lo tienes claro, compañero. ¿Tú has estado ya en ese gimnasio? Seguro que aún no. Pues nada, supongo que volveré a pasarme por Ciudad Verde a echar un vistazo. Ok. Eh, ya podemos ir a Ciudad Verde, chicos O sea, sin más dilación Vamos a curarlo primero Compr eh, ¿Tenemos Pokéballs? Creo que sí, ¿no? Tenemos no he gastado prácticamente ninguna realmente A ver, ¿dónde estaba esto? Eh, bolsillo, captura Tenemos 62 Ultra Bolas Más que de sobra para vencer Para capturar, <ríe> no para vencer Para capturar Pokémon hoy Y vamos a curar rápidamente Hola, enfermera Joy, cúrame a mis Pokémon Que están un poco Un poco reventados después del gimnasio, la verdad poco se habla del gimnasio de Giovanni, eh. Si, si Blaine ya nos ha puesto en apuros con un Dragonite, a ver qué tiene Giovanni, ¿vale? <ríe> que, recuerdo que tiene una mega, como todos los gimnasios, etcétera, etcétera. Así que prepárense, señores. Vamos a. A meter, a quitar a Tauros del equipo también, porque se me ha olvidado. A ver, eh, Pokémon. Abrimos la caja y quitamos al señor Tauros. Señor Tauro, lo siento mucho, te voy a mover aquí a la lista de los Pokémon muertos. Es increíble la de Pokémon que han muerto en esta serie. O sea, yo creo que no he tenido más muertos en una serie de Pokémon en mi vida. Que hay 5 por 3, 15 y una 16 Pokémon muertos. Brutal, o sea, increíble. Por cierto, voy a pedir perdón al señor Carlos, ¿vale? Porque el otro día dije que creía que no había tenido un Poliwrath. Y sí que había tenido un Poliwrath. Claro que lo había tenido este Carlos, que fue brutal y me dio mucha rabia que, que muriese, la verdad. Eh, vamos a meter a JD, ¿vale? Eh, JD parece casi el mejor que tenemos No Shiny junto a Yago, junto a, a nuestro Liquidum, que lo voy a poner aquí cerquita. Y el resto me da... Bueno, Norman no está mal, es bastante bueno. Primip también es bastante bueno. El resto todavía no los he usado y no me da mucha confianza. Bruno tiene buena pinta también. Bruno podría ser Bueno... Ya veremos, ya veremos porque creo que la liga Pokémon Si no nos toca algún Pokémon buenísimo Shiny va a ser usando Pokémon no Shinies Así que, a ver, voy a quitar esto de aquí que me está molestando Perfecto Y, a ver, quito esto también, perdonad Ahora Vale, vamos al a capturar, ya está Hay que ir a por ello, chicos Prepararse porque se vienen curvas Surfeamos, surcamos aguas Adelante, chicos Primer Pokémon de la ruta 21 Es... Vámonos no hay No tenemos Pokémon, chicos ¿Qué ha pasado en esta ruta? Que no quedan Pokémon ¿Hola? ¿Qué pasa? No hay ¿Hola? Pensaba que era un Pokémon Era un entrenador ¿Hola? Un Pokémon, por favor eh, soli Solicito Solicito Un Pokémon No, aquí, aquí no voy a encontrar Pokémon Voy a encontrarlos Voy a encontrarlos en el agua Pero no, pero no aquí ¡Oh, oh, oh! ¡Hay uno ahí abajo! ¡Hay uno ahí abajo! ¡Giarados! ¿Giar ¡No! <risa> ¡Se fue! Se fue Giarados, era Shiny. ¡Oh! Otro Giarados, vale. Vale, vale, vale, vale. Pregunta: ¿me quedo aquí a Giarados? Porque ya tuvimos uno, ¿vale? Recuerdo que tuvimos uno. Y está aquí en el PC. Este Giarados, Hyu me acuerdo de Hyu Poderoso Hyu, tío. No sé si quedármelo. Porque murió y técnicamente es nuevo Pokémon. Da igual, vamos a buscar otro Pokémon, ¿vale? Tiene que haber más Pokémon y alguno que no hayamos capturado, ¿vale? Vamos a, a intentar no repetir, porque ya lo hemos tenido. Y seguro, bueno, a ver, a ver si va a ser esto el lago de la furia, señores. Que solo hay que ir a dos shinies. Vamos a coger el objeto, este. ¡Otro! ¡Oh! ¡Hay un Bulbasur! ¡Hay un Bulbasur! ¡Un Bulbasur Shiny! ¡Ojo! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Este sí! ¡Este sí, este sí! ¡Este hay que capturarlo! ¡Este hay que capturarlo, chicos! ¡Vamos a por él! ¡Vámonos! Brutal. Bulbasaur Shiny. Ojito. Ojito. Vamos allá. Tiramos la ultra bola. Ahora sí. Excelente. Captúrate. Uno. Dos. Tres. No. No, no, no. No te escapes. No te escapes. No te escapes, eh. No te escapas, compañero. Vamos. Nice. Otro excelente. Ahora sí. Ahora es el momento. Bulbasaur 1. Bulbasaur 2. Bulbasaur 3. Atrapado. Vamos. Este Bulbasur poderoso Que ojo al Bulba. Vale, vale, vale, esto cambia las cosas, eh Bulbasur es un Pokémonazo, a ver qué tipo es ¿Qué tipo eres? ¡Hielo Agua! Bueno El tipo lucha, el tipo eléctrico Nos hacen daño, pero Hielo Agua es como Como World Rain, por ejemplo Gran Pokémon Gran, gran, gran Pokémon Vamos a ver, eh, que, Qué, ¿Qué ataques tiene? Y vamos a ponerle un mote, por supuesto. El mote que se va a llevar, lo primero de todo, vamos a, vamos a mirarlo porque tengo que mirar de los últimos comentarios. Se lo va a llevar... Para, para, para, lo tengo por aquí, que es que estaba preparadísimo. Eh, vale, se lo va a llevar un chaval que se llama Charlie, que me ha puesto un comentario que me ha encantado, me ha dicho... Recuerdo haberte visto mil veces por Twitter, de parte de Shora, todos sabéis quién es Shora prácticamente. No recuerdo si te he, segui si te he seguido, pero recién veo tus vídeos y Dios... ¿Cómo puede ser tan alegre? Me dice, no sé, me ha encantado este comentario. Muchas gracias, Charlie. Eh, dice, desprendes una energía y todo. Puf, en serio. Esta, no sé, me este, este, este comentario, chicos. Comentarios como este te ponen súper contento. La gente que, que te anima, que te ve y que de repente, pues, no sé, es capaz de ponerte un comentario bastante positivo. Eh, me encanta. Así que, Charlie, te mereces el mote de este Bulbasur que va, tiene pinta. Tiene pinta de que puede ser un Pokémon importantísimo para el equipo. Así que, enhorabuena, señor Charlie. Qué bueno. Qué bueno. Enhorabuena por el, por el Pokémon y enhorabuena por, por, por ser así de crack y poner esos comentarios que la verdad es que animan a cualquiera Charlie, este es nuestro Bulbasaur, vamos a ver qué ataques tiene A ver, minuto 8 de vídeo, vale, perfecto, vamos con tiempo ¡Ay, ay, ay, ay, ay! Puño, Mario, Venganza, Ataque, Furia y Atadura, no son los mejores ataques, desde luego pero pero bueno, podríamos ver si le, si puede aprender alguna cosa. Vamos a dejarlo de momento en el PC, no lo voy a meter al equipo ni nada por el estilo. Veremos de cara al gimnasio si lo necesito o no lo necesito, o de cara a la Liga Pokémon, que también puede ser clave, ¿vale? Así que vamos a continuar. Vamos a coger este objetillo de aquí, por el que dirán... ¡Hola! ¡Me lo deja, señor pescador! ¡Claro! hiper poción! ¡Vamos! ¡Perfecto! Está hiper... Perfecto está hiper... Por ahí hay Pokémon, ¿eh? Por ahí estoy viendo Pokémon, también podríamos haber capturado aquí en la hierba Fíjate, un Kabutops, tuvimos un Kabutops, me acuerdo O oh, un Nidoran, un Nidoran, Nidoran hembra, no sí si hembra, vale, escapamos Claro, como es, como es del color del macho, pues me, me he liado un poco, la verdad Ok, bueno, pues ya podemos ir volando a, a Ciudad Verde, ¿no? Yo creo que estoy haciendo aquí un poco el Panoli El Panoli, técnica secreta, surcacielos Y vámonos, chicos, hacia Ciudad Verde ¿El gimnasio tiene súbditos? Porque estoy pensando que a lo mejor no. Y si no tiene súbditos... Eh, Igual hay líder de gimnasio hoy. No lo creo, o sea, tiene que haber súbditos de canteo. Vamos a comprobarlo. Debería estar ya abierto, ¿no? Si no me equivoco. ¡Hola, señor Copy. Vamos a desafiar al líder, hermano. Pero bueno, ¿y por qué ¿Está, ¿Está cerrado? ¿Está cerrado? A ver si con alguna combinación. Ábrete, Sésamo. Abre cadabra. Abre cadabra. Di amigo y entra. <risas> Madre mía. A promocionando sus propios productos. ¡Ah! Eco, tío. Si estás ahí, di algo. Así me ahorro hacer el Y No, no, no. Yo, yo te dejo. Yo te dejo tú a tu rollo. Pero bueno, al grano, ¿cuántas? Pero no me has preguntado esto hace un rato. No, no, no. No he entendido. Creo que debería. Que tendríamos que preguntarle a alguien. A ver si sabe algo de esto. A profesor Oak. Ya está, sí, vale, perfecto Vale, ok, ok No sé por qué, ¡coño! ¡Azul! ¿Qué pasa, compañero? Pero bueno, si son eco y copios Noto distintos, como más maduros, hombre Chaval, que tengo siete medallas Poco se habla ya, ¿eh? Poco se habla Llegáis en el momento justo, dejad que os presente Este es mi nieto ¿Podrías ¿podríais decirme cómo se llama? <ríe> ¡Es un guiño! ¡Qué bueno! Un guiño, bueno, claro, obviamente un guiño. Ya no me acordaba de esto, tío, y me lo he pasado, ¿eh? brutal. Abuelo, ya te he dicho que esa broma no tiene gracia. Eh, además ya, no, ya nos conocemos. Vaya fiestas. Lo que hay que oír. En fin, corramos un tupido velo. y sí, la verdad que sí porque ante todo lo habéis hecho fenomenal. ¿Eh? Habéis vapuleado al team... Hombre. Chaval. ¿A quién se le habría ocurrido pensar que el jefe estaba en Silf S.A.? Hombre, quiero decir, estaba todo el Team Rocket en Silf S.A. Muy raro sería que el jefe estuviera de vacaciones en la playa, ¿no? Me comentan. Y entre los dos le habéis hecho morder el polvo Ya ves tú Yo solo ayudo... Ya, la es cierto, ¿eh? Le hice yo... En realidad fue Eko quien se enfrentó a Giovanni el solo Eso es, fui yo Fui yo, que lo pasé bastante mal ¿Y qué más da? Tú tampoco te quedaste de brazos cruzados, Copy. No se hable más, los dos os merecéis una recompensa que me das? ¡Oh! ¡Para Bulbasur! ¡Para Bulbasur! ¡Ojo! Esto es increíble Esto es... In Tenemos mega Tenemos mega Mega Evolución, ¿qué es eso? Si tienes una Mega Piedra, no sé qué, por hacer que un Pokémon Mega Evolucione. Perfecto. Un pare... Un pareadito para celebrarlo, con dos piedras y un solo corazón, se produce la Mega Evolución. Pues ya está. No pasa nada. Perfecto. Tratándose de vosotros, todos los lados miraréis enseguida. Toma, aquí tenéis Mega Piedras. ¡Tenemos Mega! ¡Tenemos Mega! ¡Hemos tenido a Charizard! ¡Hemos tenido a Blastoise! ¡Los dos han muerto! ¡Y ahora viene Bulbasaur justo cuando nos dan las Megas! ¡Wow! ¡Esto es perfecto, chicos! ¡Para el gimnasio! ¡Es perfecto! ¡Mañana gimnasio! ¡Mañana gimnasio con Mega! ¡Oh, mama, ¡Oh, mamá! ¿Qué pasa ahora? ¿Hola? ¡Ah, momento Zen! Momento, hemos vuelto a Pueblo Paleta después de un largo viaje Y vamos a disfrutar de las flores, ¿no? ¿Qué, ¿Qué estoy haciendo? Estoy recogiendo flores para hacer un ramo bien precioso para una persona muy especial Para su novio, obviamente Pero guárdame el secreto, ¿eh? Ah, por cierto, el líder de gimnasio de ciudad verde ha regresado según parece Dígete para retarlo, ok Mírale, qué feliz Otra vez aquí Estoy vestido del Team Rocket, ¿sabes? Aquí en mi pueblo natal, vestido del Team Rocket Madre mía Ok, pues ahora sí que sí podemos ir. Lo que no sé es si hay. si hay súbditos o es combate directo contra. contra Giovanni. Vamos a comprobarlo. Si hay súbditos, podemos dedicar el resto del capítulo a. a eso. Y si no hay súbditos, lo que voy a hacer es irme a, a la central de energía esa. A capturar Pokémon porque no quiero luchar ahora contra el líder Que se nos puede hacer un capítulo larguísimo Y ni siquiera me he preparado, ¿vale? Ni mentalmente, ni nada Así que vamos a, a comprobar Si hay subitos mejor Porque así podemos levelear un poquito Y vamos a verlo ¡Hola! ¡Sí! Vale, tenemos súbitos ¡Ivy! ¡Ivy, hermano! No ha salido en toda la serie Tienes que salir ahora Ok, McKay Ok Vale pues... Vamos a ello, chicos Vamos allá eh, A ver Por aquí no es No, a ver, izquierda, abajo, derecha No, por ahí, por ahí, por ahí no Por ahí no, por ahí no me gusta Por ahí no me gusta, vamos por aquí Hola, hola, señor No quiero luchar contigo, la verdad A ver, quiero luchar, pero tampoco quiero andar luchando contra. No, por aquí no era Por aquí no era Combate, ¿no? Combate, No sabía <risa> Oye, ya no debe quedarte nada de energía, ¿no? Hombre, chaval, yo tengo energía Yo tengo energía para parar un tren si hace falta A ver qué me sacas, compitrueno. ¿Qué Pokémoncito tienes? ¿Más de uno? ¿Uno solo? ¿Dos? ¿Uno? ¿Uno, dos? ¿Dos? Dominguera y... Dragonite Muy bien, la verdad Sí, sí, no, la verdad que de lujo, hermano según, según me mata un Dragonite un Pokémon Viene otro aquí a dar por saco A ver, Dragonite Tenía brillo mágico, ¿verdad? Yo soy tipo acero Así que en principio no hay problema Vamos con patada salto alta Esto es arriesgado, la verdad Atizar Ok Ok Te lo compro, atizar Te lo compro, patada salto alta No lo falla Golpeamos y le quito una Maldita mierda Vale, pues debe ser tipo Volador Volador Planta Movimiento sísmico Ok, me va a quitar eh, 40 pesos, ¿no? Creo que sí, me ha quitado 40 Vale, Onda Igne lo falla Vale, cuidado con el movimiento sísmico Voy a hacer Onda Igne otra vez Para tantear movimiento sísmico Me voy a quitar otros 40 ¿Era 40? Es que no me he fijado De 121 a 67 Ah, vale, no, me quita lo mismo que sus PS, ¿no? Que sus, que sus, que su nivel, vale Onda Igne es neutro ¿Con qué matamos a Dragón? tío? Ya no me acuerdo Voy a meter a... A Albi Y con Terremoto a lo mejor o con, o con Fuerza Lunar Vamos a hacer Fuerza Lunar, a ver Ahí está, Albi, entra, poderoso Coño, seré retrasado si es el mismo tipo que yo ¿Cómo no voy a saber qué tipo es Dragonite? Si tengo un Dragoner retrasado A ver, eh, es tipo eh, Hada Psíquico Por tanto, Terremoto es bien ¿Fuerza Lunar? Vamos a probar Fuerza Lunar Atizar otra vez, cuidado que me ha quitado bastante ¿eh? Uf, pega bien, eh Fuerza Lunar, ahí que va me están llamando por teléfono y no quiero cogerlo porque estoy... ¡Estoy grabando, compañeros! Vale, le bajamos el ataque especial, que siempre es bueno. Voy a ir... Es que un crítico me mata, ¿eh? ¡Joder! ¡Primer combate del día, hermanos! Y tenemos problemas. ¿Qué me ha hecho antes? Me ha hecho... Atizar y algo más, pero no me acuerdo, tío. Vamos con Steve. Con escaldar, igual le quemamos ya ahí. Y le dejamos jodidamente jodido. Entra Steve... A ver, Dragonite No me toques la moral, hermano Movimientos... Eso es, movimientos sísmicos, verdad Ahí está el movimiento sísmico, me va a quitar 56 PS, que son bastantes 54 Eh... Bueno, tengo foco resplandor, eh Vamos con foco resplandor Que es tipo Hada Ahí está ese foco, golpeamos Ahí está, lo mata, no lo mata No lo mata Vale, cuidado, tizar, a ver cuánto me quita No Vale, uff Uf. Madre mía, nos está dando. Nos, el, este, este Dragonite me está, tra, me está dando tras tras, eh. Me cago en San Pito Pato Vale, vamos con, con Saúl, no sé. Menudo problemón, eh. Y, y no tiene. Este no tiene brillo mágico, ¿sabes? Que es por stab. Pero movimiento símbolo no me afecta porque soy, soy, tipo, soy tipo fantasma. Y yo, y yo aquí perdiendo el tiempo como un retrasado. Vamos con a agotar. Ahí está, se me va a agotar Es tipo psíquico Y Hada Y este Dragonite Debilitado Perfecto Por fin Nos ha costado un rato Ahí está la experiencia Perfecto JD sube al nivel 46 Ok, bien JD alcanzando el equipo Ninetales ¿De Alola o normal? No sabemos Vale, si es Ninetales de Alola Lo tuvimos Y era tipo Hada, creo Hada ADA cero o algo así No me acuerdo Vamos con... Vamos a ir con Saúl Seguimos con Saúl a ver este Nintails. Ninetales de Alola, vale, Si sí, era tipo hada, creo. Eh, voy a probar mega agotar otra vez. Es más rápido brillo mágico, cuidado, cuidado, cuidado. Vale, me quita, me quita, pero no mucho. Me quita, pero no mucho mega agotar, es poco eficaz. Sí, yo creo que era tipo acero, eh. Creo que esto es por el tipo acero, no estoy seguro. No estoy votando es conmigo, ¿vale? Eh. Uf, ¿qué me ha hecho? Tío, ¿cómo puedo tener la, la, esta memoria de, de pez? Brillo mágico, eso es, brillo mágico Y eso es por staff, creo, por eso me quita tanto Ahí está el fuerza lunar, a ver A ver cuánto le quita Ahí está, es poco, sí, es tipo acero, tío Acero hielo, acero, acero... No sé, no me acuerdo, tío A ver, el fuerza lunar El fuerza lunar... Eh, estaría bien sacar aquí a... A Rupe, pero ¿cuánto, ¿cuánta vida tiene Rupe? Poquísima y es tipo Tierra, lucha, no puedo sacarle Y Sebastiana Psíquico, roca A ver, no me acuerdo De cómo era eficaz el hada Al psíquico, ¿vale? No me acuerdo, no sé si era muy eficaz Sé que al siniestro es muy eficaz, pero al psíquico no lo, tengo. no lo sé, a ver brillo mágico Cuidado, cuidado Vale, bueno, más o menos Más o menos, onda iña Ahí está Londaina. Golpeamos, o más rápidos. Golpea a este Ninetales. Uf, casi lo mata. Casi lo mata. Teletransporte, ¡Ok! ¡Ok, chicos! Vamos con Surf, que no puede fallar. Y este Ninetales, compañeros, se va al carrera. ¡Ahí está! Ninetales debilitado. ¡Uh! ¡Qué combate! ¡Qué combate, chicos! ¡Madre mía! Vale, no, no, no quiero combatir tampoco mucho, porque quiero decir, mañana me tiene que dar tiempo a a combatir contra el... Un revivir, gracias, gracias. Lo necesitaba, lo necesitaba. Tengo que ir a curar, tío. Tengo que ir a fucking curar. Vale, debe ser por aquí. Yo creo que es por este sitio. ¿No? Ahí hacia la izquierda. Debe ser, ¿no? Yo creo que sí. Vale, vamos a dejarlo aquí. Voy a ir a curar, voy a preparar a ese Bulbasur Que ese Bulbasur tiene que subir de nivel evolucionar. Y tiene que ser un fucking Venusaur con mega brutalítico. A ver si mañana conseguimos que evolucione en cámara... Y que sea un Venusur brutal, o sea, ojalá, ojalá. Y nada, espero que os haya encantado el capítulo de hoy, chicos. Dejad un super like de compitru, no apretad ese botón como si no hubiera un mañana. Podéis suscribiros y apretar la campanita para que os avise de los últimos vídeos. Y nos vemos en el próximo episodio, chicos. ¡Chao! ¡Chao!